Eh, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes y buenas noches. También. también. Hay personas que están... Comenzamos Dani, comencemos sí. Bueno, bueno. bienvenidas a, a todas y a todos a este nuevo eh, ciclo de, a esta nueva sesión. En realidad este ciclo de conversaciones en torno a la imaginación. Aquí nos hemos propuesto con Daniela Picón eh, conversando entre nosotras nos dimos cuenta que en nuestros proyectos de investigación eh, Fondesit tenían algo en común, que era justamente esta facultad humana de imaginar, mediante distintas formas, por lo que quisimos eh, reunir a distintos académicos y académicas para que nos contaran eh, acerca de lo que ellos han investigado, acerca de, de la imaginación de distintos autores y autoras, y... Eso. Eh, hemos tenido distintas sesiones en torno, la última fue en torno a la imaginación y el sonido, eh, en torno al arte primario hemos hablado también de Juanita Fernández Solar, de la melancolía. En realidad, cuento esto para mostrar lo, lo diverso que ha sido, y hoy vamos a hablar de un, un filósofo, un pensador que pensó específicamente acerca de este tema y para eso tenemos un, el honor de tener a, a un profesor especialista eh, en esto, que, que Daniela lo va a presentar. Daniel. Sí, gracias, gracias Jimena, Los, y las saludo nuevamente, les, les agradecemos como siempre su, su presencia, su participación, su interés por, por este ciclo, y también agradecemos especialmente a Horst eh, que nos acompaña hoy su excelente disposición para participar de esta conversación sobre la imaginación, en este caso eh, específicamente sobre las reflexiones elaboradas por Emanuel Kant eh, sobre la, la imaginación. Eh, el profesor Horst Nitschak es eh, doctor en filosofía por la Universidad de Freiburgo y actualmente es profesor del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Además es profesor del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la misma Casa de Estudios, y se ha dedicado a estudiar e investigar y enseñar también literatura y cultura brasileñas, y también la crítica cultural de la Escuela de Frankfurt. Eh, le doy la bienvenida a Horst, le agradezco nuevamente su disposición, estamos muy contentas de poder tener esta sesión con él. Y como siempre, junto a Jimena queremos invitarlos e invitarlas a participar dentro de esta conversación que vamos a tener con Horst. Yo voy a dejar de compartir pantalla en este momento para que así eh, el profesor pueda empezar por una breve, breve exposición para luego así poder abrir el diálogo. ¿no? Eh, así que eso, bienvenidos y bienvenidas y, y vamos adelante entonces con la conversación. Horst, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, bienvenidas, bienvenidos todos. Bueno, tal vez una primera... Introducción. Antes de la introducción, bueno, eh, tú me presentaste cómo estoy trabajando actualmente sobre, principalmente sobre literatura, cultura latinoamericana, y mi tema que estoy exponiendo no tiene mucho que ver con eso, parece. Eh, pero de un lado, bueno, siempre los temas en filosofía uno es vinculado con el otro. Pero del otro, eh, del otro lado, es por eso acepté también esta invitación, es regresar un poco en mi pasado uh -huh. y retomar algunas reflexiones y algunas averiguaciones que hice ya hace tiempo eh, en mi tesis de doctorado, y hace mucho tiempo que era una doctorado o tesis también sobre Kant, sobre la crítica estética, y eso me animó de aceptar esta, esta invitación. Bueno, como les sabía, como había dicho, como había dicho Daniela, voy a empezar con un PowerPoint. Pero de todas maneras, están invitados a interpretarme en cualquier momento. Si tienen preguntas, pueden mandar, pueden interrumpirlo, también mandar las preguntas por, por, por WhatsApp. Y les pido a Daniela y, bueno, que me acompañen, si hay un WhatsApp. Sí, sí, sí. De, de, de romper de decirme que, que, que hay un, un WhatsApp que es, es un, un chat, un, chat. <laughs> un WhatsApp es chat eh, de, de interrumpirme interrumpirme no realmente no es un es, es un, una exposición que bueno está apoyado por ustedes van a ver en un, eh, en, un en un PowerPoint ahora te um, ver cuál es uh, porque tengo uh, me parece es, ya, yeah, este debería ser, ¿se ve? Bueno, la imaginación, aparece, ¿ya? Yeah. Sí, se ve, ya, yeah. yeah. bueno, como introducción, imaginación en Kant, eh, me parece, bueno, los de ustedes están, están ya familiarizados con el pensamiento de Kant, en este caso no voy a decir mucho, eh, de nuevo, eh, esto más o menos para un público que todavía no esté, eh, o que no esté familiarizado con el pensamiento de Kant y con, el, eh, con, eh, con su concepción de la imaginación. Bueno, el, el primero ya tiene que ver eh, eh, con la propia traducción. Eh, la imaginación, y me parece, aparece aquí en mi sí. Aquí ustedes ven, bueno, es, es yo facilitando, hay varios varias nive, niveles que Kant describe con, la, con las facultades que nosotros tenemos como seres humanos, seres humanos de relacionarnos con el mundo. Y ustedes van a ver, bueno, es la primera, para él es la más la inferior, la más elemental, como nos relacionamos con el mundo. Y eso por, por, por, por, probablemente no hay ningún problema, para la mayoría es la sensación, son los sentidos a través de los sentidos y los distintos sentidos que tenemos. En ese momento Kant retoma la, la división clásica de los sentidos que nosotros conocemos, que es también del oído. Ustedes escucharon sobre música, entonces también la música de manera relaciona... ¡Ay! Disculpen, disculpen, ¿qué pasa? Eh, eh, el oído con lo cual nos relacionamos con el mundo y para lo cual estamos relacionados, que el mundo nos afecta. Este concepto del afectar, que actualmente en la teoría de los afectos es un concepto que así es muy discutido y retomado, tengo que decir en Kant no es tan importante. Kant es, es, más, es más interesado con el sujeto de sí mismo, está construyendo el mundo, y no tanto como el mundo está construyendo el sujeto. Pero es que se que es una relación altamente uh, de tensión, es altamente compleja entre nosotros y el mundo. En medida el mundo nos construye, el mundo en sentido general, en sentido amplio, digamos, en sus manifestaciones más distintas, pero también es el giro kantiano, el giro, giro copernicano, eh, eh, eh, eh, kantiano como dicen algunos, que nosotros estamos construyendo el mundo. Y nosotros estamos construyendo el mundo a través ya de, nuestras, de nuestros sentidos. Eh, que el mundo es, como se dicen no, se, no, nuestros sentidos, no tenemos ninguna eh, seguridad, no tenemos ninguna certeza, sino ¿sí? uno podría imaginarse sentidos muy distintos que construyen el mundo a, a, a, a partir de los cuales se construye un mundo muy distinto, que no se, será este mundo. Entonces las cosas en sí mismo, Kant va a insistir, las cosas en sí mismo hasta un cierto punto, no completamente para Kant como yo lo veo, pero son abstractos, abstractos y están, eh, responden claro a nuestros sentidos, pero son esos sentidos que están formando al mundo, sentido en general. Y de esa sensación, él le dice... Hay ahora un segundo, un, un, un, un, una segunda facultad que es esta facultad para él, que él está traducido como imaginación. Y imaginación, eh, si ustedes, bueno, descúlpeme este momento eh, eh, eh, con el concepto de, de, de alemán, porque esta palabra, un poco, bueno, son, son tres palabras. Es, hay Bildung, Bildung ustedes conocen la mayoría de la novela de formación, bildungsroman. Entonces esta palabra no es, tan, eh, es, no es tan extraña para ustedes, me imagino, pero eh, en esta palabra Bildung es ya la palabra Bild que es imagen entonces Bildungsroman también, no vamos a entrar sobre eso, tiene algo que ver con imagen y imaginar y estar formado por imágenes. Este aparece también en el, la novela de formación Bildungs, uh, Bildungsroman, entonces tiene aquí esta palabra, ustedes ven, ¿no? es, estoy en imaginación, la palabra de Kant para, que usa Kant que, que usa Kant y que está traducido como yo había dicho por, eh, por imaginación o imaginación como las imágenes están es la craft esta facultad es el poder que tenemos nosotros para formar imágenes entonces, así él va a decir que nosotros tenemos esta facultad en la cual nosotros, a través de las impresiones de nuestros sentidos, estamos formando las imágenes del mundo. Y entonces, no es, un, no es una teoría de, uh, de, de, de reflejo, que él, no, él está convencido que no el mundo existe en imágenes si no somos nosotros que producen estas imágenes sobre el mundo. Eh, no, es, no, no tenemos ninguna certeza que este mundo que estamos produciendo con nuestras imágenes es idéntico con estas, con estas imágenes o que este mundo sin nuestra imaginación sería lo mismo. Pero es este mundo que creamos con nuestra imaginación, forma después a través de nuestra imaginación una diferencia, que esta fuerza de imaginación es la base, o es el fundamento, es la condición para producir, como él dice, representaciones del mundo. Entonces nosotros tenemos las representaciones del mundo que parten de las de nuestra relación de, de los sentidos. Entonces esa relación y lo que hace la Einbildungskraft, te voy a hacerlo después en algunas citas, pero tal vez ya digo todo en mis propias palabras. Aparte lo es la fuerza, lo que hace la Einbildungskraft, hace una, ella produce una sintetización de la multiplicidad de los sentidos. También los sentidos ópticos, los, eh, las impresiones ópticas, colores, formas, etcétera, eh, tienen que, que, que están captados por esta Einbildungskraft, que nos sirve como material para formar de este material las representaciones. Una representación muy, muy fácil, por imaginarse de una, de una mesa, por ejemplo. Esta mesa que está para nosotros tan clar, eh, claramente, pero por ejemplo un niño va a necesitar un tiempo para descubrir que esta multis, muy, eh, multitud... De, de, de, de colores, de formas, de materialidad, que eso es un, un objeto. Entonces, que es, es un objeto, eso él va a argumentar, tenemos esquemas, dice, pero es una, se forma a través de imágenes la imaginación es la facultad para conseguir representaciones del mundo. Y estas representaciones después, después están ordenados interpretados por nuestro entendimiento. El entendimiento es, uh, es una palabra que aquí en castellano se usa poco, y se usa poco porque yo diría en castellano, eh, según el concepto kantiano, eh, la mayoría lo confunde con razón. La mayoría en, en castellano, la gente no hace, eh, muchas veces no hace eh, una diferencia clara entre entendimiento y razón. Pero para Kant son, eh, son eh, conceptos muy distintos, porque el entendimiento se refiere a al mundo, a nuestras experiencias, al mundo existente que existe, da un orden a través de las categorías de, que provienen del espacio y del tiempo a estas representaciones. A, tra, a través del entendimiento, estas representaciones eh, estamos ordenándolo, estamos dándolos ahora a través del, del, del, del, del entendimiento también eh, las significaciones lingüísticas a nuestras representaciones. Y más allá, entonces, la, la razón, la razón eso es, sí es una categoría metafísica, es una categoría que sí implica lo que mu va mucho más allá de la experiencia, es, es, es algo, la razón puede pensar, y eso ustedes pueden pensar, pueden pensar lo que el entendimiento no puede, eh, no, no, no se imagina, la razón puede imaginarse, sí, Dios, por ejemplo, y de la razón, la, y la razón puede imaginarse la libertad. La razón por imaginarse la justicia. Lo que el verstand, no, según, según Kant, no es la, no es la facultad del entendimiento que, que, que, que, que, nos, que, que nos permite acceso a... Disculpen, no sé qué pasa. Ya, yeah, ahora finalmente. Es la... No el, el, el, el, el, el, el entendimiento, la razón, la, el, el, acceso, uh, el acceso a, la, a, a, a lo metafísico, a lo que va más allá de nuestro entendimiento, es, va por la razón. Y ahora vamos a ver lo que en este juego, la imaginación, para Kant ya tiene una primera posibilidad, sí, tiene una posibilidad de, de, de, de liberarse de emanciparse de la de, de, de, de, de emanciparse de la de la experiencia. Eso es el punto importante. La imaginación para, para Kant, ya podemos imaginarnos, podemos imaginarnos algo que está vinculado con la razón. La imaginación es una condición que... Eh, podemos imaginarnos algo que no esté presente, podemos im imaginarnos algo que está fuera de, de nuestra experiencia, podemos imaginarnos algo que ha sido experimentado, experimentado, porque no experimentamos más, pero en la imaginación podemos reproducirnos. Entonces la imaginación en ese sentido para Kant una potencia, una facultad que es altamente interesante para su, uh, para su filosofía. Y algunos críticos de Kant, con más derecho que otros, dicen, constatan que en verdad hubiera debido profundizar este concepto mucho más que lo hizo en, su, uh, en sus reflexiones. ¿De dónde se dedica de manera uh, más extensa a este tema de la imaginación? es en la crítica de la razón pura. Y yo, si tenían tiempo, he hecho una mirada, yo sé, es un texto muy canteado, ese capítulo que yo subí, a la, y bueno, si, solamente para tenerlo, si quieren después, tal de vez revisarlo, este capítulo, estas reflexiones, es un lenguaje, como yo dije, que de, no tiene acceso tan, eh, tan simple, especialmente si uno no sabe en, el, en qué contexto él está, él está uh, pensándolo y filosofando sobre este tema. Entonces, es en la crítica de la razón pura, que está publicado, me parece también interesante, es publicado en, en, en bueno, en los años 80, 18, entonces, estamos ahora en la fase, en la fase, ese también es importante, si lo tomamos sociológicamente, si lo tomamos el concepto de, de desarrollo cultural, estamos al inicio de la, eh, de, de la emergencia de un nuevo sujeto histórico. Estamos al inicio de la, de, de, de la emergencia del sujeto burgués. Del sujeto burgués que sí, y otra vez la, el, vin, el vínculo con, la, eh, con, con el pensamiento kantiano, que quiere postularse como el sujeto del mundo, el sujeto que está creando el mundo, en ese sentido, también la imaginación, la imaginación kantiana, uno puede leerla como un apoyo a este concepto del sujeto burgués, del sujeto que es sí no solamente de manera material, de manera a través del comercio, a través de sus construcciones, a través de, a, a, a través de sus prácticas, sino y aún más importante, a través de su pensamiento. Entonces, es a través del pensar, a través de sus, su, su, como está conceptualizando el mundo, está construyendo el mundo. Y este ya es, eh, es, pero en ese momento un mundo, y eso sí, está construyendo un mundo que hace, va a insistir, que es el mundo, también el concepto en castellano tal vez es, no se entiende claramente, él, él dice... El mundo de la necesidad. Porque, ¿Qué significa el mundo de la necesidad? El Notwendigkeit, dice uh, en alemán. De la es el mundo a lo cual estamos, a pesar que estamos construyéndolo ¿no? a través de nuestras percepciones, estamos sometidos a este mundo. Estamos, estamos construyendo un mundo, pero estamos construyendo un mundo a lo cual sabemos a través de nuestra nuestro entendimiento, que no podemos cambiarlo. Es las leyes de la física, a pesar que las leyes que nosotros estamos definiendo son leyes que no son cambiables. Sabemos lo que el, el, el entendimiento nos dice, tenemos que aceptar estas leyes que descubri, descubrimos y a través de nuestros sentidos, a pesar que no tenemos certeza que el mundo realmente sea así, pero que sí sabemos que tenemos que respetar estas leyes que hemos descubierto. Entonces esa es la, la razón pura en ese sentido es el dominio, el imperio, mejor dicho, del mundo de la necesidad. Y el mundo después escribe paralelamente escribe. Uh, también en la misma época, y estamos, si ustedes ven, estamos en una situación europea, estamos en, un año más tarde, va, uh, estall estall el estallo de la Revolución Francesa, si ustedes quieren, uh, 89, eh, bueno, Kant no tiene directamente que ver, él vive a casi 2.000 kilómetros de la revolución, vive en Königsberg, que es, se llama hoy Kaliningrad, que hoy es Rusia, entonces Kant vive una, vivió toda su vida en este Königsberg, salió en su, en su vida al máximo 40 kilómetros de este lugar, es una vez un paseo, pero nunca viajó, no, no era un viajero, era muy <ríe> sedentario, pero bueno, mismo así, desde su lugar, él ha influenciado profundamente el pensamiento europeo, uno puede decir, y un pensamiento occidental. Ya, entonces... Eh, la crítica de la razón práctica, entonces, es la, es, una, es la crítica, él va a decir, del imperio del mundo de la libertad. Y el mundo de la libertad para él también es, no nos convence, si lo escuchamos, eh, no nos convence porque el mundo de la libertad es para Kant el mundo de la moralidad. Nosotros exponeramente pensamos la moralidad es lo que nos restringe, que nos controla, que nos disciplina. Pero para Kant en el, mundo, el mundo de la moralidad es el mundo de la libertad, porque aquí nosotros como seres humanos somos nosotros que definimos las leyes. Entonces no es la naturaleza, una, no tenemos que seguir la, a las leyes, uh, a las, eh, a, a las reglas que nosotros sí enco, eh, eh, eh, encontramos, pero una vez encontrado eh, hemos en, encontrado las reglas, tenemos que seguir estas reglas. Entonces, estas reglas de la, de, de la razón pura que van a, y ustedes van a ver, ojalá, en el te, pequeño texto que vamos a leer después, hay... Estas reglas que nosotros a través de nuestra imaginación estamos imponiendo en el mundo, a estas reglas tenemos que someternos, tenemos que acept aceptarlos Y si no aceptamos, eh, si nuestra imaginación no es una imaginación que, se, eh, que, que acepta estas reglas y eso es va a decir también. Tenemos una segunda parte de un, un, un, un segundo nivel de imaginación, es una imaginación que yo dije, esta imaginación al inicio dije, sí, ella tiene la posibilidad de deshacerse de la diferencia, ella tiene el de imaginarse algo como libertad que para lo cual no hay experiencia. Entonces, en ese sentido, la, la imaginación para Kant no tiene solamente esta cualidad que nos permite de arreglar, de sintetizar todas las experiencias que hemos hecho a través de nuestra sens sensualidad, sino la imaginación puede liberarse, había dicho, pero la imaginación puede también liberarse e imaginar algo que es completamente inventado. En ese momento, la imaginación tiene algo con lo cual hoy está más vinculado, que ahora tiene como una bifurcación en el pensamiento de Kant. Ahora aparece esta imaginación que después los románticos van a retomar: esta imaginación que es la fantasía. Esa imaginación en la cual no tenemos más someternos al entendimiento. En la cual lo que la imaginación nos presenta se libera completamente del entendimiento y en última instancia, eventualmente también de la razón. Entonces, esta bifurcación de la, de la imaginación... Eh, Emociona de esa cual queremos encontrar claramente el uh, canto. Kant, un de una manera, tal vez sí, voy a retomarlo porque es el, el, el, el giro voy a hacerlo. Retomo un bien también que ya está preparado por él. Porque la imaginación, bueno, como nosotros lo conocemos, la imaginación que es muchas veces que no está para nosotros la imaginación no está vinculada con las ciencias, ciencias naturales para Kant sí para Kant para, también para la ciencia necesita la imaginación porque esta la ciencia va, va a trabajar con imaginación cualquier experiencia parte de una imaginación solamente hay una imaginación que no necesita experiencia pero y, si tenemos experiencia tenemos imaginación según Kant en ese sentido, también las ciencias, las ciencias duras, para Kant, parten de la imaginación. Y solamente esta imaginación, para él, tiene la posibilidad de deshacerse, emanciparse, de liberarse de las leyes, de las reglas, de la, uh, de, del entendimiento. Muchas veces la gente dice aquí razón, pero para Kant, me, me repito, hay una diferencia, claro. Pero retomando el hilo, y por eso también para llegar a la crítica del juicio, entonces eh, eh, retomando el hilo, y dije, este, este concepto de la imaginación ya aparece claro antes de Kant. Antes de Kant y hay principalmente un pensamiento alemán que internacionalmente no es tan Conoció a pesar, no sé si está traducido en Castellano, que es su primer texto aún publica en, uh, en latín en el 1750, Baumgarten se llama. Bueno, ahora si sí, no encuentro el chat, si, sí. bueno, no lo encuentro el chat. Baumgarten. Uh, si alguien me manda el uh, 3X con chat, ya voy a encontrarlo de nuevo. Solamente un un pequeño mensaje en chat después aparece. Ah, ya, gracias. Ahora apareció. Nos sé. vemos. En este, esta obra de Baumgarten, Estética, 1770. 50. En este es, eh, es la primera gran estética que está escrito en el siglo, diecin, eh, siglo XVIII. Y Baumgarten también argumenta con la fantasía. Él lo llama fantasía en latín, no lo llama estética. Y ahora vemos que ahí aparece algo que la fantasía en Baumgarten ya está, no es la fantasía que de la imaginación de Kant, sino en este caso, sí, la fantasía está vinculada con el arte. Y la fantasía está vinculada, en ese sentido, a Baumgarten, yo diría, en mi interpretación y lectura, con lo que había mencionado bueno, Kant, de la emergencia de un nuevo sujeto, del sujeto burgués, está vinculado con ese proceso que probablemente ustedes conocen de este otro contexto, con ese proceso que significa que es la evaluación del arte y el arte como el mundo de la imaginación. Y bueno, el arte, la imaginación, será tomada de una manera positiva en general, positiva en medida que el, el arte puede superar los límites del entendimiento. El arte nos interesa exactamente porque el arte no está sometido al entendimiento y encuentra verdades que van, van, van más allá del entendimiento. Uh, entonces, y este arte que está vinculado con el sujeto, el sujeto moderno, ese sujeto moderno que en este, yo diría, tampoco está buscando de no someterse al, al entendimiento, de encontrar espacios de libertad que van más allá, que es la fantasía. Y Es la fantasía que después de que los románticos van a no, redescubrir, van a insistir en esta fantasía, que es... Yo dije intenté explicar que es el otro lado de la imaginación o la otra uh, la, la otra dimensión de la imaginación miren ahora yo veo que el tiempo pasa rápido ya pasé casi media hora y habíamos dicho que danos en media hora entonces me parece yo voy a subir este powerpoint que tengo preparado y de esta manera ustedes pueden profundizar. Ya, sí, un, un tema voy a retomarlo, porque ¿por no menciono la crítica del juicio. Entonces, la crítica del juicio, yo dije, la primera crítica es la crítica de la necesidad del mundo. Pero ya tenemos la imaginación, y la imaginación ya abre algo que va más allá de la necesidad. La imaginación va más allá, hasta, hasta el mundo de la libertad, el mundo de libertad que tenemos en el mundo de la razón práctica, que para él es el mundo moral. Y el propio Kant va a decir, eso no es una inven in in intervención, no es invención mía, en la crítica del juicio, que es su última crítica, que los críticos dicen que es ya una estética. Porque lo que es interesante es que eh, la estética y el arte cada vez es más importante. El arte como institución es más importante para la esp el espacio donde una imaginación puede, tener, eh, puede desarrollarse, puede manifestarse, que no se somete a la... Uh, que no se somete a la, a, al entendimiento, pero bueno para Kant aún va a someterse a la razón. Entonces en la crítica del juicio, como le va a decir, es una conciliación entre una es el puente entre la necesidad razón pura y la libertad la moralidad. Entonces si estoy resumiéndolo y ese otro de los grandes problemas que tenemos, yo te diría, hasta hoy día es eh, cómo la moralidad, para encontrar una posibilidad, que la moralidad se concretice en el mundo de la necesidad. Entonces, la pregunta es si las leyes morales realmente son compatibles con el mundo, con el mundo que encontramos. En nuestro entendimiento, ¿no? porque si estas leyes morales no son compatibles, estamos perdidos. ¿no? En este momento estamos desarrollando, proponiendo una moralidad que no puede ser realizada. Pero en ese, por eso el gran interés de Kant en la crítica del juicio es finalmente de, de, de, de argumentar que sí, el mundo está dispuesto, el mundo el mundo el mundo, en su, el mundo físico en última instancia es, es el mundo que está dispuesto a convertirse en un mundo de libertad en un mundo la libertad es posible y donde baracante donde el, la prueba eh, no puede, eh, donde el, la prueba que este mundo de libertad es posible es la imaginación se produce en la obra de arte que se produce en el que se produce en lo bello en lo bello, lo bello yo concentrarme en lo bello porque también él va, va a hablar sobre el sublime y también en el sublime esas son las dos categorías eh, estéticas para él que nos prueban a través que, de, de la la imaginación que se produce en el arte es una imaginación que nos comprueba que la moralidad, en última instancia, puede ser realizado en el mundo en que estamos viviendo. Entonces, por eso también el arte, bueno, Canto de bien no va a hablar del arte, él va a solamente a hablar de, de lo bello y él va a hablar de lo bello en la naturaleza. Porque lo que interesa principalmente es lo bello en la naturaleza y también sublime la naturaleza. Y una frase central de la crítica del juicio, esta frase que dice, lo bello de la naturaleza es un símbolo para la moralidad. Lo bello en la naturaleza es un símbolo de la moralidad. Entonces nuestra imaginación que descubre lo bello en la naturaleza es una imaginación libre, completamente libre, porque no, está, no es una imaginación que conoce las leyes de la naturaleza. Si estamos disfrutando de la naturaleza, disfrutamos de ella sin tener un conocimiento científico de la naturaleza, pero disfrutamos de ella, la encontramos bello. Entonces, se muestra que esta naturaleza, que una naturaleza que funciona según las leyes del entendimiento, sí está accesible a nuestra, a la libertad, en última instancia, a la moralidad. Que la, que la moralidad y la las ciencias naturales, naturales no se contradicen, no son mundos eh, no, no son mundos uh, uh, uh, contradictorios. Ya, yeah. eh, yo dije, bueno, estas, eh, ustedes van a encontrar, yo, yo hago eh, compartir el PowerPoint, ustedes pueden verlo, pero para salir de estas ideas abstractas, yo propongo de leer y de comentar una poesía de Goethe, que está escrita al mismo tiempo, que no toma exactamente el giro kantiano, bueno, Goethe, Goethe no estaba tan convencido de Kant, porque Goethe estaba más convencido que algo que en Kant eh, también aparece, pero el Kant eh, no está muy desarrollado, otra vez, como yo lo veo, no es tan desarrollado. Eh, Goethe eh, está convencido que esta síntesis que nosotros producimos, según Kant, a través de la imaginación, este ordenamiento de nuestros sentidos, a través que nosotros hacemos, nos permite hacer nuestra imaginación, Goethe está más convencido que eso es el resultado de una afinidad que está en la propia naturaleza, que hay una afinidad en la naturaleza y que es, en nuestro acercamiento a la naturaleza descubre solamente las afinidades que ya están en la propia naturaleza. En ese sentido, si ustedes, bueno, el simbolismo, Uh, en la segunda parte del siglo XIX, uh, el simbolismo francés y también el a, a, alemán, van a retomar, sin referirse directamente a Goethe, a este pensamiento de las correspondencias, que hay una correspondencia interna entre las leyes de la naturaleza y nosotros. Y, por ejemplo, una de las, uh, yo tenía, no sé, Sí, Cason habló sobre eso porque no es su tema pero la música sería exactamente uno de los ejemplos de la posibilidad de las correspondencias ¿no? que hay sonidos, que los propios cuerpos producen sonidos y nosotros reaccionamos a estos cuerpos no sé, no, no, no, no, no encontré el tiempo de escuchar la, la exposición de, de, de, de, de Philip Cason pero bueno, eventualmente está ahí, pero hubiera podido estar ahí con certeza esta posibilidad de una, de una afinidad de lo cual nos convence la música. Por eso la música a veces nos da mucho más, como se dice, bajo la piel que las imágenes y que las palabras. Porque en la música esta afinidad de lo cual también habla la poesía. La poesía habla de hay una afinidad profunda o Habla en casos extremos, si es, ustedes uh, piensan en poesías como Celan, que la afinidad está perdida, que ha sido destruida, que no hay más afinidad. Bueno, retomando lo que dije, quería decir, entonces, que, eh, quería um, leer como ejemplo esta poesía de, de Goethe que se llama El rey de los elfos. Uh, muchas veces se ha traducido, mirad este alemán, no es un problema, es un problema, eh, el, el, con lo, el rey de los alisos, que son árboles, uh, pero bueno, la, la, también en, en, en, en alemán debería decir elfos. Lo único que tienen que saberlo, bueno, escuchando ahora esta, esta poesía, es que eh, elfos en alemán es femenino. Entonces son las, serían las elfas, eh, son estas figuras, son femeninas. Pero para mi lectura de hoy no es tan importante, yo no voy a insistir en esta parte de la poesía, sino voy a leerla en el contexto de lo que había intentado de, de, de compartirles antes sobre, eh, eh, sobre el pensamiento de Kant y sobre la imaginación. Entonces tenemos aquí... Eh, son son ocho, ocho estrofas, y voy a leer de primero las ocho estrofas y después entrar eh, en, la, eh, en los comentarios sobre cada. Entonces, el rey eh, de los elfos. ¿Quién cabalga, ¿quién cabalga a cantar a través del viento y la noche? Es un padre con su hijo. Tiene el pequeño en su brazo, lo lleva segura en su tibio regazo. Hijo mío, ¿por qué escondes tu rostro asustado? ¿No ves, padre, al rey elfo? ¿El rey de los elfos con corona en manto? Hijo mío, es el rastro de la neblina. Dulce niño, ven conmigo, jugaré maravillosos juegos contigo. Muchas encantadoras flores están en la orilla. Mi madre tiene muchas prendas doradas. Padre, padre mío, ¿no oyes? Lo que el rey de los elves me promete. Calma, mantén la techo mío. El viento mueve las hojas secas. ¿No vienes conmigo, buen niño? Mis hijas te atenderán bien, mis hijas hacen su danza nocturna y ellas te arrollarán y bailarán para que duermas. Padre mío, padre mío, ¿me ves acaso aquí, a las hijas del rey de los elfos, en ese lugar oscuro? Hijo mío, hijo mío, claro que lo veo. Son los árboles sauces grises. Te amo, me encanta tu hermosa figura. Y si no, me hace, si no haces caso, usaré la fuerza. Padre mío, padre mío, ahora me toca. El rey de los elfos me ha herido. El padre tiembla y cabalga más a prisa. Lleva al niño que gime en sus brazos. Y llega a la alquería con dificultad y urgencia en sus brazos. El niño estaba muerto. Bueno, hay varias maneras de acercarse a esta poesía. Lo que yo os propongo hoy eh, en, es que tenemos un conflicto entre dos imaginarios. Son la misma situación. Y son dos sujetos, el padre y el hijo, que están en la misma situación y producen están interpretando están sintetizando sus impresiones con imágenes completamente distintos con imágenes y como ustedes van a ver que corresponden bueno así exactamente a la división separación que hizo Kant, lo imaginario, entendimiento, que es el imaginario del padre, que entiende, y el imaginario de una, de una fantasía que está sometida solamente a las experiencias internas, a las fuerzas, a los miedos del propio niño. Si lo ven así, vamos a repetirlo, y ojalá que les convence eh, mi, mi, mi lectura. Entonces, empieza con una descripción muy clara. Ya una descripción, y si vamos, una imagen. Es una imagen que, es, que está formada como una pregunta, que alguien cabalga a través del viento en la noche. Entonces, algo completamente difuso, algo muy, muy, muy eh, turbulento, Noche, viento, no se sabe dónde está el camino. Eso está resumido en este, esta imagen, imagen clara. Entonces hay la posibilidad, es el propio, la voz del poeta, que nos, que nos ya produce, está sintetizando la multiplicidad que significan esta es, uh, uh, multiplicidad también de sen, sens sensorial la multiplicidad de apre, de, de, de, que, que en nuestros sentidos están aprendiendo la presión la la multiplicidad está ya re reuniéndolo todo en una imagen que está aquí aparece una pregunta alguien cabalga a través de aliento en la noche no sea, es es una fuerza de la imaginación para para, para, para para, para Kant, que podemos esta, eh, eh, crear estas imágenes y encontrar esta eh, multitud de, de, de, de, de, de fenómenos, estas imágenes muy simples. Es un padre con su hijo. Y ahora, bueno, hay, desde ahí hay una interpretación, otra vez, este, una imagen muy, muy bueno, segura, en la cual no hay, pero una imagen que sabemos que el mismo tiempo excluye un montón de, si, si imaginan esa situación, cabalgando a través, bueno, y, y se produce una imagen muy ya racional, muy simple, tiene el pequeño en su brazo, lo lleva seguro en su tibio regazo. Bueno, es ese sujeto, es el sujeto, ese sujeto moderno, y confronta esa naturaleza y tiene además las estrategias los comportamientos las prácticas para proteger al otro proteger a su hijo y está convencido por su a través de su entendimiento uno podría decir ya uno podría entrar más en la en, en decisión si sí, esa es la razón del padre el padre tiene la tiene está convencido que tiene la fuerza también la fuerza moral de exponer a su hijo a esta situación. El padre está, eso es más, más allá del entendimiento, es la razón del padre. Aquí tenemos la razón del padre que está convencido, y a través de esta, de, de, de, de, en esta imagen, que le da razón. Él, por well, esta well, razón, eh, no, eh, así se dice, ya llama. Y ahora el padre, ahora sí, está preocupado, está preocupado con el hijo y pregunta al hijo, hijo mío, ¿por qué escondes tu rostro asustado? Entonces parece el hijo no está en su imaginación de la situación, que es una imaginación bien certera, no está compartiendo la interpretación, del acto del padre. Por eso el padre pregunta: ¿Por qué miedo? ¿Por qué miedo? Porque escondes tu rostro asustado? Y ahora viene la respuesta del hijo: ese va a atravesar. Entonces, ya la voz. El hijo ve, es la imaginación, y ahora es la imaginación del hijo. Es la imaginación libre, una imaginación como ustedes van a ver, que no se somete a la, al, al entendimiento, que no se somete a las leyes de la naturaleza, que no intenta interpretar la nat naturaleza según sus leyes. Porque el hijo que va, va a decir, ¿no ves padre al rey elfo? Sabemos que no hay ningún rey elfo, pero de todas maneras, no después del entendimiento. El rey elfo es algo. Bueno, el psicanálisis no daría, respondería dando respuestas. ¿Por qué el, el niño está soñando del rey elfo? Parece que hay otra realidad que está excluida. Hay una realidad que la razón del padre, disculpe, el entendimiento del padre, y en última instancia también la razón del padre, no quiere, no quiere aceptar. Esta razón del padre que está ahora representado por la imaginación del niño y esta imaginación dice en este mundo hay algo más allá, hay algo más a pesar que el padre va a insistir, él va a decir hay un rey elfo, el rey elfo él va a describirlo, imaginación, fantasía. Pero esta fantasía, y los románticos van a insistir también, esta fantasía dice algo sobre el mundo y dice algo que tiene una verdad. Y que dice algo que tiene, es una verdad es fatal, porque al final, el último verso, el hijo está muerto. El hijo está muerto no en la lógica del padre. Según la lógica del padre, del entendimiento, del imagin imaginario del padre, el hijo debería sobrevivir, porque está bien abrigado, está bien, eh, está bien eh, protegido. Pero hay algo que va más allá. Y ese, eh, ese, y ese el, el hijo lo identifica en su marido. y bueno, ese sería otro tema, porque lo identifica con, con el rey elfo. Yo dije, bueno, el rey elfo es el rey de las elfas. Bueno, no, no existe en castellano, pero tenemos que imaginárselo, porque ese es el mundo matriarcal, es el mundo de las madres. El, el, en ese sentido tienen también el mundo, exactamente, tiene el mundo del padre es el mundo de la, de la racionalidad lógica, de una, de una naturaleza bien definida, el mundo de las madres que es el mundo de la fantasía el mundo que va más allá, que en, en lo cual el mundo de las madres hay algo y por eso él está, yo diría que te lo hace, claro, lo hace imaginar este mundo de, los, de las madres que es el mundo de, de los elfos, repito, repito, que te ser las elfas, ¿no? Eh, él es, no ves y ahora la respuesta del padre es la respuesta de siempre de todos los padres que dicen que el calvario es el rastro de la neblina. Entonces ahora tienen exactamente esos dos imag imaginarios que se chocan. El imaginario del, de la, de, de, del entendimiento, de la racionalidad, de una naturaleza que sí tiene sus, sus, sus, sus leyes. Pero estas leyes que el padre, que está prudente, que sabe manejar su caballo, podría eh, confrontar estas leyes, podría manejar, pero hay algo más allá. Y esta confrontación, el padre va entonces a decir, es el rastro de la no, no no te preocupes. Y ahora pueden son estas voces, ¿no? Estas voces, claro, es la imaginación del niño, la imaginación del niño que está, bueno, podría ser, que son sus deseos, que van más allá de este mundo bien ordenado del padre. Lo que prometen es lo que escucha este niño. Bueno, podría casi decir también es una música seductora. En el texto alemán es mucho más claro que aquí estos versos son muy musicales. Estos versos realmente trabajan con los, uh, con, con los fonemas. Los otros, los otros versos son bien claros, pero aquí hay realmente un, un, un trabajo con la, uh, la navaja con, con, con, eh, con no, no solamente es, eh, con, con el sintáctico sino un trabajo fonético en estos versos que traen estos versos a una canción que es mucho más cerca de una canción canción ya está más cerca de la música, ¿no? Entonces, eso es la, ese es el otro mundo el mundo del de niño que está dulce niño, ven conmigo bueno, ya pueden leerlo otra vez y, pero okay, tienen lo que, es, lo que el, el niño está escuchando en estos versos es el mundo de las madres. Se dice, mi madre tiene muchas prendas doradas. Es el mundo del pacífico, es el mundo, el mundo de la abundancia, es el mundo en lo cual no hay las leyes eh, definidas. Vamos más, más allá del mundo de los bailes. Este es este otro mundo que no es el mundo, yo diría, no es el mundo kantiano. Es el mundo que existe también. que Kant sí menciona que la imaginación tiene esta posibilidad, pero que esta, esta imaginación en la forma de eh, imaginación de la fantasía tiene, eh, es algo que no tiene que ser sometido, pero que eventualmente tiene que ser liberado. Eso aparece mucho más en, ya, en Goethe y después más adelante en los, en los románticos. Y ahora continúa, bueno, se repite un poco lo que había dicho antes. Padre mío, padre mío, no oyes, por ahora es oír. Eh, por eso son las voces, son las canciones, es la música, lo que el rey me promete. Y otra vez el, el, el padre sabe exactamente qué es. Bueno, son las hojas secas. Bueno, na, nada de música, nada de canto, de, de canto. son hojas secas. Y bueno, objetivamente él tiene razón, con certeza. Objetivamente, por la consecuencia al final, bueno, otra vez tienen, tienen este voz este, este, seductor del, del rey elfo de su, de su, de su, de, de su reino. Bueno, las danzas nocturnas, bailarán para que duermas. No es este mundo, es el otro mundo, me repito, que después los románticos van a, van a descubrir y van a, uh, y van a, uh, van a celebrar. Pero que ya aquí aparece, estamos también en la época preparándolo. Y otra vez el, el hijo, padre mío, padre mío, ¿no ves acaso aquí? Y otra vez el padre responde con su... Lógica dura, insensible, completamente sometido a las leyes del entendimiento, una imaginación completamente restringida, una imaginación completamente, bueno, un, adecuada a la propia naturaleza, me podría decir. Hijo mío, mío, hijo mío, claro que lo veo, son los árboles de sábado y grises. ¿Qué? No hay nada de preocuparse. Es, y Él tiene la posibilidad de interpretarlo también, ¿no? Es un sujeto también, no, no para descalificarlo solamente. Es este sujeto que puede moverse en el mundo. Es de, de, de los árboles de sauces Christi, bueno, él va también en adelante a usar estos esos árboles para un proyecto forestal, etcétera. ¿no? Esa lógica también que ya uno si quiere pre, que prepara una lógica capitalista, ¿no? de, de, de, de, de, del uso capitalista de la naturaleza. es esta lógica. ¿no? Y otra vez, ahora viene esta fuerza, esta fuerza de que el niño que es la fuerza de la fantasía, ella tiene una fuerza, la fantasía. Y dice, si no me haces caso, si no haces caso, la fuerza. Entonces, si quieren, tenemos tres, eh, tres eh, etapas, no tenemos la mirada, tenemos eh, el oído y ahora me toca, el taco, me toca, eso es lo más fuerte. Es ahora, el, la ahora, no hay nada contra el tocar. Y de, me toca y me ha perdido. Y ahora... El padre, sí, él llega a su a su alba, a su meta, llega a la casa, pero con el niño muerto. Ya, yeah. entonces, como, sí, como yo lo veo, son dos, eh, ojalá que son dos fuerzas de la imaginación. Y en ese sentido, esta, esta poesía, lo ya dije al inicio, es de cierta manera, no kantiana. Goethe no era kantiano. Goethe ya era muy distante a la crítica de la razón pura de, de, de, de Kant. Le pareció demasiado mecanista y demasiado centrado sobre la posibilidad del sujeto, de, de, de, de, de, de la subjetividad. Entonces, este sujeto no está más sometido a fuerzas de la naturaleza. Y con eso voy a pasar un poco tiempo, pero me eh, terminar por lo menos con dos, eh, con dos imágenes, otra vez imágenes, dos cuadrados de un pintor que ustedes conocen, en lo cual otra vez me parece se confrontan estas dos posiciones que están ahí, y que también dos posiciones que aparecen en el arte. Entonces ustedes... ¿Por qué no aparece? Ya. Me parece Caspar David Friedrich, eh, Probablemente todos conocen este que se llama eh, el... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se traduje? Se llama el placer de la caminata, Wanderlust. Eh, y este 17 el próximo es 15 años más tarde. Y me parece son exactamente dos posiciones completas de la imaginación aquí tienen este sujeto que imagina bueno es un, y sujeto el pintor tiene exactamente asume la mirada de este sujeto está atrás pero asume esta mirada este hace, sujeto a través de atrás, este, una caminata larga, larga un poco como el, el padre de, de, de cabalgando eh, pero no tiene un hijo pero llega y ahora tiene esta mirada sobre la naturaleza esa naturaleza que parece como un caos, pero él no está asustado porque él sabe este caos, él va a ordenar, él puede, él es el sujeto que es el sujeto, uh, ya ya si estamos románticos, eh, románticos en el sentido que la propia naturaleza, sabemos, va a abrirse y va a cumplir con sus expectativas que él tiene, sus expectativas, que sea una, una naturaleza en la cual él puede desarrollarse como sujeto libre. Esa es la idea. ¿no? La naturaleza donde podemos vivir como sujetos libres, una naturaleza donde podemos vivir según nuestras leyes morales. Eso es la idea de... de, de, de, de de, de, de Kant, y retoma aquí ahora ya también la, el, el romanticismo, ¿no? Es crear una... Que a pesar de la noche, a pesar de la neblina, a pesar de este caos, sabemos que eso va a ordenarse, el tiene toda la confianza. Y 15 años más tarde es uno de los cuadros que es poco conocido de Caspar David, Caspar David Friedrich, pero que muchos críticos de arte piensan que es uno de los más, de sus más importantes, ustedes ven este. Ahora es... Y ustedes no sé si es casi no se ve, casi no se ve dónde ahora está el sujeto humano, aquí. Sobre este pequeño barco sobre este pequeño barco, donde casi desaparece. El sujeto humano desaparece, está sobre este barco vulnerable, es este barco que está sometido a las fuerzas de la naturaleza, que son los vientos, es el viento, que es el, que es el agua, donde hay un sujeto humano que quiere regresar a la tierra, este, este barco que depende de la luz del día para orientarse, entonces tienen aquí este mundo, pero este mundo que no está ordenado, hay, yo diría, hay una afinidad entre todos los elementos. Hay una afinidad que parece en la cual el ser humano está completamente secundario. Parece que no está para el ser humano. No hay un ser humano como antes, donde había este, ustedes, este caminante que está mirando, que está orgulloso, que está convencido que este es el mundo para él. Ahora estamos frente a un mundo en el cual el ser humano ya desaparece. Hay críticos que están, Bruno Latour, es una interpretación, tal vez ustedes conocen de otro Bruno Latour, de otros contextos, que ya lee este, este, este, este, este, o interpreta esta, esta, esta pintura como la primera, la anunciación del antropoceno. Ya, ahora de este mundo el, el, el, el, el, el ser humano es secundario, y de desaparece, pero este mundo al mismo tiempo ese es importante, que tiene en lo cual... Todos los, los colores, que ustedes ya ven, ¿no? como es oscuro, más uh, claro arriba, que pasa por estas, ya otra vez, estas armonías que están en la propia naturaleza, estas armonías a pesar que no hay ningún orden previsible, ¿no? todo parece desordenado. Todo parece, pero este esta, esta situación dos desordenada, que otra vez, esta imaginación, tenemos ahora una imaginación de la, de la naturaleza, que es un imaginario de la naturaleza, que es completamente distinto, pero que es un imaginario, aquí desde Caspar David Friedrich, que... Imagina una naturaleza que, a pesar que no es el ser humano que da un orden, quizás tiene su propio orden, su propio orden en sí mismo, que otra vez es el tema que se representa en el arte. Es el arte que es el medio, no las ciencias. No las ciencias duras, tampoco no la propia historia, las ciencias históricas que ahora surgen, tampoco no la psicología, sino que es el arte, el medio del arte, es la imaginación que produce el medio del arte que nos da un, una imagen del mundo, un imaginario del mundo, en lo cual, en ese momento yo dije, el hombre, en ese, el hombre se convierte en algo. Marginal, con de, de marginal de casual. Mira, con eso termino. Ya pasé el tiempo, disculpen. bueno, pasé un poco el tiempo, disculpen. Uh, si tienen preguntas, Claudio aún tengo un poco de tiempo para preguntas, si tendrían, uh, yo voy a mandar el PowerPoint a Daniela, que puede, a, a, a Jimena, a los dos, Jimena y Daniela, que pueden distribuirlo de esta manera. Ustedes encuentran algunas citas ¿sí? y para que están respaldando que yo, yo ahora por tiempo ha desarrollado solamente con mis propias palabras. Muchas gracias, Horst, por tu presentación tan sugerente. ¿no? Eh, yo sin duda tengo varios comentarios y preguntas, pero quisiera aprovechar este tiempo que, que tenemos para que los y las asistentes, participantes puedan conversar contigo, quizás, como plantear directamente sus su comentarios y sus preguntas, ¿no? Así que están muy invitados a hacerlas. Y a veces siempre es difícil después de esta, <ríe> casi ¿Sí? hablé una hora y después, disculpen, no, Además que estamos, yo no creo, es muy estimulados, estimulados por tu presentación. Eh, yo, mientras tanto, quisiera comentar que, que, que me impresiona mucho esta sincronía, porque justamente, Horst, la próxima sesión vamos a estar conversando sobre mística femenina medieval y la imaginación en estas mujeres ¿Sí? visionarias medievales. Y, y tengo aquí un libro que es de Gilbert Durán, que es La crisis espiritual de, de Occidente. Eh, un libro que estaba revisando hace un, unas semanas atrás y donde se menciona Kant. Y justamente por eso lo tenía aquí sobre, sobre mi mesa para esta sesión. ¿no? Yo no sé si conoce este, este libro de Durán. Y mm, está muy en sintonía con lo que tú nos planteabas hoy día. En el sentido de que él explica que... A fines de la Edad Media se produce una crisis, como un desgarro en la conciencia de Occidente, y especialmente en la filosofía. ¿no? Eh, durante los últimos siglos de la, de la Edad Media se produce como esa división cada vez más intensa en Occidente entre, entre el mundo de la materia y el mundo del espíritu, por ponerlos en ese, en ese sentido. ¿no? Y, y se va cayendo en una excesiva eh, racionalidad, en un excesivo intelectualismo, que va a derivar, bueno, en, en el contexto del siglo de las luces, podríamos decirlo, de la ilustración del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII. ¿Y qué dice Durán? Que, que justamente Kant es, es como el primer pensador en tanto antecedente de los románticos, que es capaz de, de recuperar ese rol mediador de la imaginación. Y, y me parece una coincidencia muy bonita que tú nos traigas este poema, esta lectura tan, tan fantástica que hiciste del poema de Yete. Y cómo parece que este mundo de lo femenino, este mundo del matriarcado, ¿no? este mundo de las mujeres, permanece conectado con esa, con esa otra realidad, con esa otra imaginación, ¿no? distinta a la del entendimiento. Eh, la, las místicas femeninas medievales, ya lo vamos a conversar en la próxima sesión, pero hablan de dos tipos de entendimiento, justamente el entendimiento de la razón y el entendimiento del amor, el intellectus amoris. Entonces, yo quería solamente resaltar esa coincidencia y, y, y, y decir que vamos a seguir profundizando justamente en eso en la próxima sesión, ¿no? eh, En ese mundo de lo femenino y cómo se conecta con ese tipo de imaginación. Eh, eso, hay algunos comentarios. Ah, la Gima está dice que pueden hacer sus preguntas por aquí, por el chat eh, y también directamente a esta exposición tan bonita de Horst, tan sugerente, ¿no? Sí, sí. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo igual tengo, pero quiero también darles la, el, espacio, la, la, ¿sí? el espacio, si alguien quiere, no, nos avisa. Bueno, por mientras puedo hacerle preguntas, pregunta, Horst, muchas gracias por esta clase magistral, eh, sugerente, preciosa, eh, que realmente fascinada eh, con, con estas lecturas y... Tenía una pregunta desde alguien que en realidad no sabe realmente nada de Kant, así que disculpa si estoy hablando eh, cosas sin sentido. Eh, estaba pensando <ríe> en torno a, a estos dos imaginarios eh, tan diferentes, cierto que, que tú nos mostraste en el poema de Jette, si es que Kant, o cómo lo ves tú quizás eh, se hizo cargo del problema de cómo imaginamos juntos en sociedad. Como, cómo, cómo se hace cuando existen distintos imaginarios. Estoy pensando sobre todo en, en un ámbito político, ¿no? como en este momento en el que justamente estamos planteándonos qué hacer con la naturaleza, o sea, ¿qué, qué le hemos hecho a la naturaleza y cómo vamos a seguir con ello, cómo nos vamos a seguir poniendo de acuerdo. No sé si hay alguna arista política... Que, que tenga que ver con, con unir nuestros imaginarios y hacerlos, hacerlos dialogar. Bueno, hay una frase kantiana, bueno, no sé si tal vez algunos de ustedes la conocen, que se llama el imperativo kantiano, y ahora voy a intentar traducirlo, ojalá que traduzco bien, eh, que cada uno debería actuar de manera que su actuar podría ser una ley por todos los otros. Entonces, claro, ese es un imperativo, pero este imperativo también implica que existe la posibilidad que fuera así. Y cada uno podría actuar así, que podría actuar así, que tiene el entendimiento y también Kant no lo menciona este este contexto pero implícitamente está ahí que tiene un imaginario una imaginación que puede actuar, que tiene una imaginación del, del todo que le permite actuar en este todo de manera que todos los otros podrían actuar de la misma manera entonces Actuar así, que todos podrían actuar como yo. Entonces esa debería ser la limitación o la regla para nuestro actuar, que si yo actúo, yo pienso, si todos actuaron como yo, uh, yo puedo actuar así. Eso sería convenable, eso sería humano, eso sería... Uh, ya también, en última instancia, eso sería bonito, eso sería bello, ¿no? Porque Canta eh, aún está convencido que en última instancia lo humano y lo bello, lo bello debe ser humano, el humano es bello. Entonces, en ese se, se distingue ya de los románticos, los románticos que van a descubrir y van a eh, también celebrar por ciertos motivos que uno puede argumentar también, porque van a descubrir lo feo, van a descubrir lo, lo, la disarmonía, y van a descubrir, porque lo que yo diría, lo que oficialmente se ha convertido en el orden, se ha convertido en lo eh, en, en lo bello, se ha convertido en lo armónico con este padre, en Goethe, ¿no? que eso se ha convertido en, lo, en, en, en formas, una forma de represión, en una forma de exclusión en una manera, una práctica de explosión. En ese sentido, yo diría, uh, la idea de, de Kant y de la época es, uh, también Schiller va a retomarlo, que la estética podría ser el, uh, el, el, el, la guía para, para organizar y para guiar también nuestro... Uh, actuar cotidiano, nuestro actuar político. Sí. En ese sentido, bueno, paralelamente, con filosóficamente, con algunos fundamentos distintos y también con una crítica a Kant, el, uh, Schiller. Friedrich Schiller, Federico Schiller va a escribir casi paralelamente, un poco más tarde, en 93, disculpenlas, estoy tan fijado en las, en las cifras, en las cronológicas, pero me parece interesante cómo las discusiones cambian también en esta época, dentro de cuatro o cinco años. Schiller escribe después de la Revolución Francesa, eso es importante. También la crítica del juicio está escrita después de la Revolución Francesa. Es un poco como ustedes van a ver los textos, serán textos distintos después de la pandemia. Después de la pandemia, los textos filosóficos, los textos eh, sociológicos serán distintos. Y un evento un poco parecido era la Revolución Francesa. Después eh, había otro desafío de, de, a, a lo cual uno tenía que responder. Entonces, y chile la, eh, las cartas sobre la, eh, sobre la eh, educación estética. Entonces, en ese sentido, para Kant también, entonces, en última instancia, la convicción del, de lo bello y de lo sublime, y en la medida que estamos, nuestras acciones, actuaciones, son actuaciones bellas, de la belleza, de lo sublime, son actuaciones humanas, a pesar de eso, sí aparece, pueden ser trágicas. Y eso pueden ser trágicas en la medida que el mundo no es el paraíso. No vimos en el paraíso. Entonces podemos actuar de manera muy humana, respetando todos también las leyes de la comunidad. Y eso me parece, hoy en día en las discusiones queda un poco fuera. Hay un, un, un optimismo, me parece a veces, muy ingenuo, como si estuviéramos en, viviendo en el mundo, de la, en el mundo del patrón. Ahí también ahora el virus va a hacer pensarnos, ¿no? Va a pensarnos que este mundo no somos, eh, en la, no somos el, el, el, el objetivo, no somos el sentido del mundo, hay también la propia naturaleza hay fuerzas para que el, el virus es una fuerza de la naturaleza. Yo veo de otra manera, yo no estoy con las, las ideas de la conspiración que es algo inventado, implantado, que viene de fuera. Eh, bueno, eh, eso no lo no comparto de ninguna manera. Para mí es, un, un, es un, eh, eh, eh, algo que, se, que la, la, la, la naturaleza produjo, no se produjo en la naturaleza, y como enfermedad, etcétera, que se produce en la, en la naturaleza ya antes, la naturaleza produce, entonces nosotros, por lo menos como individuos, no somos, eh, no podemos imaginarnos que somos el, el objetivo, que somos eh, la meta, o somos, como se dice, que somos el último sentido de este proceso de la naturaleza. ¿no? Y por eso... También, tiene que verlo, el comportamiento más humano puede ser convertirse, según de los temas, en, en una tragedia, ¿no? Eso yo diría desde los griegos, está presente, que podemos respetar las leyes, podemos respetar la, en, hacia todo a favor de la, de la comunidad, y mismo así, sufrimos. Ya, <risa> yeah, Bueno. Tenemos una pregunta en el chat, Horst. Eh, ¿Sí? leer. Es una pregunta de Francisca Bakovich, eh, que fue expositora de la última sesión. Hola, Francisca. Quisiera preguntar, dice Francisca, eh, acerca de esta idea de aplicación de lo conocido en nuestra imaginación. A partir del siglo XX hay una búsqueda de imágenes y sonidos que no emulan lo existente, algo así como búsqueda lo desconocido. ¿Cómo vería esto Kant? Sí, eso en Kant está presente, está presente en, yo intenté decirlo, lo que es la, eh, que es, en, en, en dos líneas está presente. En una línea en la, en la imaginación, que puede imaginarse algo que no ha sido experimentado. Y si, si no ha sido experimentado, yo diría, sí, que algo que es no está conocido entonces imaginarnos la libertad es algo nadie ha conocido la libertad porque nadie ha vivido la libertad no tenemos experiencia sí, hemos vivido en situaciones con, donde tenemos renunciar tenemos ese compromisos etcétera etcétera pero en nuestra imaginación tenemos la imaginación no entonces, esta imaginación que, como Kant, podemos imaginarnos de lo, cual, de, de lo cual no tenemos una experiencia que para nosotros mismos es desconocido podemos imaginarnos algo que es solamente posible, que tiene es la posibilidad. Pero esta imaginación, eso, me parece lo que, bueno, lo que conozco de Kant, me parece, él no lo profundiza, y también preparando... Eh, Preparando esta clase, revisé algunos textos que conocen Kant mucho mejor que yo, que, in, que insisten exactamente en él no entra en esta problemática de la imaginación. Que la, porque esta imaginación que tiene la posibilidad de, como se dice bueno, hace mucho tiempo, eh, de la, eh, en la revolución del 68 de 68 mayo en París, la fantasía al poder. La imaginación, así dice, la imaginación al poder, Entonces, la eh, fantasía al poder. Entonces, la convicción que la, la, la, la fantasía, la imaginación puede resolverlo, puede crear lo posible. Eso está, en Kant está ahí, pero encanta aún eh, con una duda, en la medida que esta fantasía que se, que se libera de las leyes de, de las reglas del entendimiento feliz, fácilmente puede ser entrar en una fantasía de lo imposible, de lo que no es factible, de distanciarse de la moralidad, distanciarse de lo que para él es libertad. Puede convertirse en una, una fantasía en algo que finalmente nos reprime, que finalmente nos, uh, nos hace sufrir, que no nos libera. Qué bonito esto de la libertad. Estaba pensando también en función, no sé si Francisca quisiera decir algo, pero en este contexto en que nos pone la pregunta de, de Francisca en el arte vanguardista, y sí. en Max Ernst, por ejemplo, que habla de esa explosión de imágenes, de esa liberación de imágenes, para aludir justamente a esa... Eh, desocultar lo, lo oculto ¿no? y lo que ha sido ocultado por, por, por Occidente eh, y que los surrealistas comprendieron como el inconsciente. Pero en todo caso, claro, ese arte que no pretende ser mimético respecto a la, a la realidad exterior, sino justamente de, de la interioridad, en este caso de, de los sujetos. Entonces eh, es muy interesante pensarlo desde ahí también, desde ese concepto de la libertad, la, la sí. liberación. No sé si Francisca quisiera decir algo, si hay alguna otra pregunta, comentario. La no, Josefa. No. <ríe> Bien. Eh, Afran, tú, tú ¿querías decir algo? ¿O? Ah, te, te, tenemos que poner el audio. Ya, perdón. A ver, disculpen. No se pueden... ¿Cómo se hace? Ahí sí. No. Hey. Ahí. <risa> Hola, primero que todo, muchas gracias por la instancia, muy interesante. Tampoco conozco mucho de Kant. Eh, oh, no, creo no, que... Lo encontré muy interesante. No, no había abordado, o sea, eh, sobre todo respecto a la libertad y cómo esto puede ser eh, una atadura. Este, esta fantasía el, la búsqueda de la fantasía eh, yo también lo decía eh, y creo que tiene sentido por el, un poco esta derivación hacia lo digital donde todo lo que antes por último era análogo o sea, en, ya sean sonidos o en, o en las artes en la reproducción tenía algo que ver con nuestra corporalidad o con los elementos externos, ahora eso desaparece, se reemplaza por lo digital, y creo que, bueno, me respondió la pregunta, porque de alguna manera esto digital también es una, es una atadura, se ha convertido como en un, una, pienso yo, se ha convertido en una atadura para nosotros. Eso era, y muchas gracias por la respuesta y la exposición. Gracias, Francisca. Bien, yo creo que por el tiempo, sobre todo de, de, de a quienes están en Europa ya con, siendo muy tarde, comenzando por Horst, ya vamos a ir cerrando. Y nuevamente queremos ag agradecer, Horst, eh, esta exposición a todos los, y a todas los que han participado aquí. Y como ya hemos dicho, vamos a enviarlo. Pero, vamos a enviarlo. Sí, mi amor. Vamos a enviar los textos. Y, y la presentación también que tan generosamente nos ha ofrecido. Así que bien, nos, nos veremos en la próxima instancia, que es el jueves 2 de septiembre a las 16 horas de Chile, donde hablaremos justamente sobre mística medieval y en la que seguramente vamos a, a tomar varios de los temas que, que aparecieron hoy día, como nos decía... ¡Mamá! Gavari. ¡Mamá! ¡Mamá! mamá. <ríe> las mujeres y los niños también hay que ponerlos, ¿no? Ahí. Sí, lo, los monstruos. La imaginación infantil, la imaginación Totalmente. infantil. Sí. Muchas gracias, Jorge. Me sumo a las palabras de, de Jiménez y aquí también me, me vienen a interrumpir. Eh, y gracias a todos y a todas. Fue, fue una sesión muy, muy interesante, muy sugerente. Así que muchas gracias, Jorge. Yeah, gracias a ustedes por invitarme. Ojalá, siempre es un buen momento, les dije, para retomar algunas ideas que tenía hace... Ya casi 50 años, imagínense. Qué bonito, me alegra mucho. Gracias, Jorge. Mamá. Muy buenas tardes y buenas noches para todos. Mamá. ¿Mamá? Chao, chao. <risa> chao.